Muy buenas, en este nuevo vídeo, también cortito, espero y deseo, eh, vamos a ver cómo. Entre otras cosas, cómo eh, cargar o lanzar juegos de diferentes formatos, de SKs, ROMs, CAS desde el VR, usando un pendrive, como este. A ver, que se vea. Un pendrive, normal y corriente. No voy a hacer un vídeo de cómo grabar eh, los ficheros en un pendrive, porque eso entiendo que es básico, ¿vale? Pero si vamos a poner el pendrive aquí en nuestro VR y abajo a la izquierda, derecha, perdón, aparece que hemos metido un USB y que nos ha asignado la unidad A. Pues... Esa es nuestra unidad A. Yo tengo los ficheros aquí, en el directorio MSX. Y bueno, vamos a probar a lanzar uno. Os voy a enseñar una cosa que seguramente os vaya a ocurrir. Y es que use la BIOS que viene por defecto en el MSXVR. Lo vais a ver. Esa es la BIOS por defecto, CBIOS. Bueno. La ROM se ejecuta y como veis funciona perfectamente, suena bien, muy bien, dispara, o sea, hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Si pulsamos Control Alt Q salimos del, de la máquina virtual y si pulsamos el botón Menú pues sale un montón de cosas aquí que bueno iremos viendo poco a poco. Ahora mismo lo único que nos interesa es salir. Exit. Lo mismo. Control Alt Q. ¿Vale? Eh, vamos a lanzar otro. Vamos a ver. Estamos usando la cebios De momento. Vamos a ver. Nemesis 3. Pues igual carga perfectamente y suena perfectamente ahí está control al Q muy bien no sé si funciona lo vamos a probar si con la con la BIOS de esta de C si funcionan los secas lo vamos a comprobar ahora mismo. No. Solamente ROMs, ¿vale? No Twitch phone, así que esto no lo podríamos lanzar. Entiendo, por supuesto, que un fichero CAS que es de cinta, tampoco funcionará. Eso es. Y la pregunta del millón. ¿Cómo se resuelve esto? Es decir, solo tenemos las ROMs, perdón, la BIOS de CBIOS. Entonces, ¿cómo lo puedo lanzar, por ejemplo, en, un, en una ROM de en una máquina? De, de philips pues lo que hay que hacer es instalar todas las bios de las máquinas voy a instalar solo una y luego vamos a lanzar un comando para lanzarlas todas esto que estoy haciendo ahora lo veis es el cursor aquí arriba y abajo vale me salen los comandos que he lanzado anteriormente vamos a probar aquí esto barra msx 2 y ahora dirá, uh, oye, me voy a... Me tengo que bajar este fichero para la New Media System 8250. Esto es un Philips. La BIOS, vale. Bájatela. Oye, me tengo que bajar la BIOS. Antes era... Sí, antes era la BIOS y ahora es el Basic, vale. Bájatelo. Y ahora... Pff, el Memes 2 Sub, esto es para... Supongo que lo del... Los slots y todo esto, el de disco y ahora ya sí, ¿veis? El arranque es diferente. Ahora, esto es una máquina virtual de un 8250. Vale. Y exactamente igual. Funciona igual, suena igual. Va todo bien. Venga. Salimos. Control-Alt-Q. Y ahora sí que voy a probar qué pasa con el Navy Moves barra MSX2. Lanza el Philips. Y ahora sí que funciona. Pulso el 1. Ahí tenemos. muy bien. Teclado, jugar, a ver, cero. Uh, pero yo no me sé las teclas, esto que será es OPQA. Bueno, venga, sí, cómo sí no. Vale, pues podemos cargar un DSK. Vamos a probar otro: el SD Snatcher. Uy sí hay que poner un espacio que yo escribo muy rápido y mal tarda un poquito veis que está leyendo verdad Aquí pone FDD y la lucecita está leyendo el disco. ¿Vale? Start. Lo que sea aquí. Y vamos a comprobar porque bueno, que funciona perfectamente, claro. Cargando. La intro. Y pasa algo en el sonido. No suena el SCC. Venga, vamos a ver cómo se arregla esto. Lo voy a intentar primero desde aquí. No tiene SCC. ¿Por qué? Pues vamos a ver si en el cartucho, esto iba bien aquí, cartucho 1, vamos a meterle un SCC. Ahí está cargando otra vez, aquí está la lucecita indicando... Que carga el disco, vale. Eh, vamos a ver otra vez. Venga, no vamos a ser pesados con esto. Ya, bueno, ya suena el SCC. Ahora sí se nota. Antes no lo había notado, la verdad. Estoy un poco tonto. Mucho mejor, ¿verdad? Muy bien, salimos, venga. Control al Q. Ya está. Fuera. Vale, pues, ¿qué más nos queda probar? Un CAS. A ver si esto me... No... Si hago un play del... Un Drag CAS. Aquí, aquí me lanza la piscina, ¿eh? Porque no recuerdo yo muy bien. No. Si no le pongo el barra en X2, no hacemos nada. Aquí me tiro a la piscina porque no recuerdo muy bien cómo, cómo se cargan los .cas, pero lo vamos a conseguir, sea como sea. Vale, si yo pongo aquí... Uh, ¿Dónde están mis comillas? Aquí, cas. Vale. ¿Suena hasta el relé de la máquina? Ah, pues sí que funciona como una máquina normal MSX. Por supuesto se va a tirar un ratito, ¿eh? pues parece que va cargando bien bueno yo lo dejo cargando y en la postproducción del vídeo voy a acelerar un poquito lo que es la carga de, de esta cinta porque seguramente sea un poco pesada a ver el juego sigue cargando eh lo que pasa es que he quitado el micrófono porque me, me desagrada que se grabe el sonido este la verdad aquí sigue ¿eh? cargando y haciendo ruido a comprobar una cosa, control alt F11 vale, ese es el visor y controlador digamos de de la cinta ¿no? está en play le podemos dar al stop, podemos tirar hacia atrás podemos grabar porque puedes grabar eh, sonidos y tal bueno, pues es muy avanzado ya lo veremos más adelante eh, tenemos la barra de carga, que ahí va como un loco cargando. Se puede quitar el sonido. Esto es una paz interna maravillosa. Y bueno, pues le queda todavía un poquito. Que se ha disparado esto y no me he enterado. Ahí está sonando. Vamos a quitar esto. Pues sí que funciona la carga de, de disco. Uy, uh, de disco, de cassette. Perdón. A ver. Izquierda, derecha, salto. izquierda, disparo, salto. Pues aquí lo tenéis. El Hundra funcionando perfectamente. Y para salir igual, control alt Q. Bueno, pues ya hemos cargado vamos a limpiar cls ya hemos cargado los ROM, unos DSKs y un fichero de, de cassette Pues con esto y un bizcocho, hasta el siguiente vídeo. Un pequeño consejo. En vista de que el MSXVR lo que tiene en su interior es un adaptador micro SD a SD. Es más eh, aconsejable usar una tarjeta SD que usar una tarjeta micro SD con ese pequeño adaptador que tiene. vale. Entre otras cosas porque los adaptadores estos para las tarjetas SD son un desastre. Los hay que funcionan muy bien y hay otros pues, que no funcionan tan bien. Y sin embargo, una tarjeta como tal SD funciona estupendamente bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y eso ya depende de, del bolsillo de cada uno, es decir, del dinero que quiera invertir cada uno en las tarjetas SD, es que siempre van a ir mejor una tarjeta que sea rápida, que tenga una gran transferencia de megas por segundo, que otra que sea lenta. Es de cajón, es obvio. Entonces, pues yo os aconsejo que sea un poquito rápida, invertir un poquito de dinero en, en la tarjeta SD y que sea, por supuesto, una tarjeta SD mejor que una micro SD, porque las SDs siempre son más rápidas que las micro SD. Hasta aquí el consejo.